Eh, mi nombre es Marina, somos docente de la Escuela 154 de Parque Industrial. Eh, queremos denunciar la, el abandono que estamos teniendo acá en el patio y en la escuela en general, como también eh, una denuncia que es, está afectando a toda la provincia de Neuquén, que es la falta de transporte, y acá particularmente en la escuela también tenemos más del 60% de los chicos y las chicas que no están asistiendo a clase eh, justamente por la falta de transporte, porque Gutiérrez, el gobernador de la provincia, no garantiza eh, el transporte para lo que los niños y niñas puedan asistir al colegio, tanto a este como a todos los, los colegios de la escuela primaria, secundarias, de adultos, de acá de la provincia. Eh, a su vez, el abandono que tenemos en la escuela es enorme, los patios, en este momento estamos en el patio, los chicos no se pueden recrear porque no contamos con, no nos garantizan la seguridad eh, de que no se lastimen, de poder jugar, de poder correr de educación física. Dentro de la escuela no tenemos una sala de música, por ejemplo. En la escuela adentro está muy, muy arruinada, eh, rota en muchas partes, las ventanas, vidrios, vidrios que se están por caer, cuando llueve se inunda. Entonces son muchísimas las falencias que tenemos en esta escuela en Parque Industrial. Y bueno, y eso acá. Bueno, sí, oye, entonces.